Radio Renacer Internacional, la estación de Cristo, la escuela de santidad, Cristo, rostro de luz, con el mensaje de la palabra de hoy. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Bendito sea nuestro Dios. Adoremos a Dios en la divina presencia de nuestro amado el Espíritu Santo, invocando el nombre poderoso del Padre, que por medio de su Hijo, nos ha bendecido con la presencia de Cristo en nuestra vida, llevándonos al lugar de la luz para sentarnos en los lugares celestiales, buscando siempre la presencia de Jesús que iluminará, iluminará nuestra noche, irá que, eh, eh, hará que él irradie su presencia como un día que no tiene oscuridad. Bendito sea el Señor, como dice la palabra de Dios, ya no necesitarán el sol en el día ni la luna de noche, porque Cristo iluminará su con su presencia. Por eso, qué bendecidos somos de buscar esa presencia del Señor, de buscar esa presencia del Señor que no tiene límite, de buscar esa presencia del Señor ahora a pleno día, no como Nicodemo que lo buscó de noche. Busquémoslo ahora, que en el tiempo, busquémoslo ahora, que el Señor deja ver su luz, manifiesta el día, para que todos nosotros andemos en camino de justicia y santidad. Bendito sea, Señor, bendito sea tu presencia, oh Dios, gracias, Padre, por enviar tu Santo Espíritu, ese Espíritu que desde la creación se movía sobre las aguas, que se agite ahora en nosotros, que nos llene de su presencia, del gozo,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 El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Señor hoy nos guía por un panorama totalmente en el Espíritu, que no se puede ver si no es con los ojos de la fe. No se trata de tocar un órgano como hizo, por ejemplo, con la mujer que tenía el flujo de sangre que tocó su manto. No se trata de poner la mano, sino que hay que verlo. Pero no se puede ver físicamente, sino por medio de la fe. Este hombre se acerca a preguntar, como tantas interrogantes tenemos nosotros, como nos ponemos a preguntarnos, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo es aquello? Jesús pone un ejemplo, es el del viento. El viento sopla. Lo estamos sintiendo, pero no lo estamos viendo. Pero de que sopla, sopla. ¿Dónde viene? ¿De dónde va? ¿Qué tiempo tiene? ¿Hasta cuándo durará? Nadie lo sabe. Solo le corresponde a Dios y a nosotros disfrutarlo y vivir por medio del viento. Bendito sea el Señor. Así es la vida nueva que Jesús nos está ofreciendo. Hoy, siendo tú un hombre viejo, siendo yo una mujer vieja, el Señor nos llama a nacer, a ese nuevo nacimiento. Pongo el ejemplo como de un huevo, que el germen está ahí, pero que solamente se hace el polluelo cuando la gallina se anida sobre ellos y con él calienta y entonces... Se forma la vida. La vida está ahí adentro. La vida está ahí. Pero la formación de la vida. La da ese calor. Que transmite para. Poder empollar a sus polluelos. Así es el viento. No lo podemos ver. Pero está ahí nuestro aliento. Y exhalamos. Y. Aspiramos. Pero. ¿Qué pasa? No lo sabemos. Solo sabemos que sí vivimos, pero hemos hecho de este mundo nuestra vida, de esta carne como si todo fuera ella. Y ahí hay adentro un hombre espiritual que se muere, que le está faltando el aliento, que le está faltando el calor, que le está faltando el vigor, la fuerza, le está faltando los signos del espíritu. ¿Y cómo puede nacer de nuevo? Solamente Dios puede transformarte. Solo Dios puede venir a ti. Basta con que ponga tus ojos en nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz fue clavado. Ponga tus ojos y confíes en Él. Espera en Él que derramará sobre ti su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu te hará revivir, te hará renacer. Por eso en el agua estaba el Espíritu de Dios y se movía. Estaba la vida, estaba el Espíritu. En su palabra de Dios está, está el agua que también ahí se está moviendo el Espíritu. Por eso está la vida. Hay que nacer de nuevo ahí, en esa parte, Y esa parte que nos anima, en esa parte que nos fortalece en esa parte que nos llama, en la cual debemos poner especial atención y confiar y esperar. Que el Señor te bendiga, que el Señor permita que esa agua hoy vuelva a contener su vigor, vuelva a contener la vida, vuelva a contener la fuerza, y puedas sentir hoy en tu corazón ese nuevo nacimiento de un Cristo vivo al cual debemos responder con nuestras acciones. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Amén. Continúa con Radio Renacer Internacional, la estación de Cristo, la escuela de santidad, Cristo, rostro de luz. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Renacer Internacional, y ser santo porque el Señor, tu Dios que te llama, es santo. Amén.